ido de la boca denunciando y luego haciendo otra cosa. Dijo bien claro, fue honesto por lo menos en eso, de que negoció, sí, él negoció la aprobación del 30% de la AFP, con él apoyar entonces a la aprobación del estado de emergencia. Un trueque, tú me apoyas a mí, yo te apoyo a ti. Eso no es nuevo en, la cama, en, en las cámaras. Sí, o se por... ha conocido desde siempre esa, esa, esa modalidad de que tú me apoyas y yo me apoyo, que se gestionan una especie de lobby de negociación previo a conocer los proyectos. Entonces tú me apoyas y yo te apoyo. Y dentro de ese apoyo siempre se distribuye dinero del hombre del, del maletín que todo, en todos los gobiernos está el famoso hombre del maletín. Entonces, pero es vergonzoso que aquí, en nuestro país, tengamos que hacer eso para poder lograr aprobar algo entonces y el gobierno imponerse a través de los recursos, eso es lo que él ha dicho y que esa otra extensión que pudiera ocurrir no va a afectar a las elecciones, recuerden que el periodo de las elecciones, el día de las elecciones ahí no habrá toque de queda ni nada porque bueno ese día está dispuesto de acuerdo a la constitución para ejercer el derecho al voto en la asamblea nacional que son convocadas en cada uno de los colegios electorales que funcionarán en nuestro país, así que no tener temor si se da esa otra extensión, sería fuera del día de las elecciones por supuesto, eh, se le aplicaría que yo no creo que, que ya, ya no solicitó más, porque es que ni la propia gente lo va a acatar, es estado. vieron que ya cambió hasta el horario, pusieron una hora más, todos los toques de queda ahora son a partir de las 8, del domingo pasado, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la tarde, pero Bueno, parece que se nos frizó la imagen con, con Raquel eh, sobre la opinión que estaba haciendo de, de, de, del diputado Botello, que lamentablemente es verdad, eh, mayormente en la Cámara de Diputados siempre se hacen unas negociaciones, pero que casi, aunque es de voz populi, pero eh, la gente la, la, la desconocía de que los mismos diputados salgan a los medios de comunicación a decir cómo están haciendo las negociaciones, dentro de, de lo que es la Cámara eh, de Diputados. O sea, es muy, muy lamentable escuchar eh, un diputado decir como que está negociando, o sea, entonces, ¿qué sentido tiene? Eh, me pregunto yo, eh, de que ellos eh, eh, eh, estén diciendo, ah, no, que el Estado de Emergencia no se va a aprobar y que de un momento a otro lo, lo aprueben. Eh, eh, así se pronunció, por ejemplo... El, el diputado José Luis eh, Rodríguez eh, del PRM, que es de aquí, diputado de la provincia de Duarte. Vamos a escuchar este corte, cortesía de, de Diario Libre, que lo subió a las redes sociales. Señor director, vamos a ver si lo tenemos listo. Ni votó por la AFP. Dios. Por cierto, sabiendo esto, fue el ideólogo con ese proyecto y no votó. Y ahora votó sí, para que se que apruebe que, ahora, eh, yo, la gente de Liga. Todos no hay, hay, se, se no se a los informistas vendieron. Se vendieron porque los... votaron por la gente de Liga. No es justo, es inadmisible. No bueno hay que estar bueno para que se apruebe el estado de México. Pero no fue con con el estudio Estamos viendo, me, me escuchan eh, veloz y Raquel, porque. Ay. Ahora sí, pero ahorita como que nos salimos, se frizó, ¿verdad? Se frizó, sí, se frizó cuando se estaba frizó. comentando. Ya. Sí, eh, pero eh, ¿escucharon okay. las declaraciones del diputado José Luis Rodríguez, que es diputado del PRM de aquí de la provincia de Duarte? No, no, oh, no. no, estaba entrecortado el audio. Eh, bueno, él decía como que Botello fue el que propuso, entonces ni votó por una ni votó por otra, según las palabras de sí, la intención, de él, la intención de él era votar a favor de, de la extensión de, del estado de emergencia. Por eso, sus compañeros diputados ahí mismo en, el, en la Cámara de Diputados le decían que se vendió, pero en realidad él no, no tuvo tiempo de ejercer su voto. Eso el 30% es muy delicado. O sea, para mí eso... No, no sirvió de nada porque es un proceso muy difícil. El hecho de que se haya aprobado en primera lectura, ni siquiera en segunda, no significa que van a dar ese 30%. Ahora a, todo se está politizando hasta las mismas medidas que está tomando el gobierno. Si las flexibiliza, al gobierno quiere que los inspectores Si no lo hace, o sea, todo se está politizando y es muy difícil. Eh, vemos, por ejemplo, lo del toque de queda que indicaba Raquel. Si estamos mal, no podemos seguir flexibilizando las medidas. Es lo que se entiende. Bueno, eh, lo que sí bueno. queda evidente, Raquel y Veloz, es que tanto la, lo, los eh, diputados de la de la oposición, principal sí. oposición que es el PRM, como los diputados de el, del partido de gobierno, del PLD, eh, lo que tienen es un simple llano, y normal negocio en la Cámara de Diputados. Depende de las propuestas que lleven, así se hacen los negocios. En vez de legislar, de, de, de, de legislar y también de supervisar y, y, y también de, de, de, de darle seguimiento a las leyes que se proponen, que se cosen en el Senado, ellos lo que están aprovechándose del momento de crisis. Y eso da una luz de que no solamente en el momento de crisis Sino en, el, en muchos tranques de préstamos eh, millonarios Ahí ya veo que, que aprobaron un préstamo millonario En, en, en menos de, de, de, yo creo que fue en menos sí, de una hora Pero sin leerlo sí. Eso pasó en dos, o, sí. en dos o tres minutos sin leerlo Lo que nos asegura sí. a nosotros, chicos Es que eh, así es que se maneja ese modo viviendo de, la, de las cámaras, lamentablemente. Entonces, le suma ma, un punto más en el descrédito que tiene la gente, nuestros legisladores. Por tanto, el 5 de julio es un momento especial para los ciudadanos conscientes, tomar la mejor decisión. De que vean el historial de cada uno de los legisladores, de cómo se han manejado y el conocimiento que tengan sobre sus funciones, el nivel de ética que tengan esos funcionarios. Entonces vamos a conocerlos un poquito más y a darle un voto consciente para que no se repita, para que sean funcionarios que le pese el ruedo de sus pantalones y que no negocien con, en, por beneficio personal por dinero le, los proyectos de desarrollo de nuestro país entonces lamentablemente esto es el pan nuestro de cada día también los vemos en las alcaldías los propios regidores que negocian y buscan sus comisiones para poder aprobar cualquier proyecto esto es vergonzoso lo que pasa con el Senado de la República Dominicana es que en su mayoría, vamos a verlo en relación a por ciento, está más favorizado por obviamente condiciones políticas directamente con el Estado dominicano. Pero en realidad, el actual Senado de este país no le da un valor agregado a la democracia, sino que va directamente a lo que le conviene al Estado, al gobierno que está de turno en este momento. Pero un no sello necesita. bolígrafo Ese del gobierno. Nos cuesta a nosotros más de 2 mil millones de pesos al año. Y no le da ningún valor a la democracia. Con un paquete es que no, de para privilegios. Para aprobar, aprobar, aprobar, Lo que manda Danilo, aprobado, aprobado, aprobado. Esa es la realidad. Bueno. Y bueno, y no, no no tenemos mucha esperanza que no pase lo mismo con, cuando cambien de gobierno. Lamentablemente, porque es un mal que está en la sangre de los políticos dominicanos. Penosamente. Demuéstrenos los, lo contrario. dennos una galleta en la cara, literalmente, haciendo lo correcto. Eso es lo que queremos los dominicanos. Entonces... Tienen muchísimos privilegios y cuando tú le preguntas, tú le dices, bueno, decía Juan José, que fue lo, un poco de lo que pude escuchar en el debate pasado, de que es, es eh, una doble moral, algunos de los que dicen, los legisladores que dicen que rechazarían los privilegios porque no lo harían, lo dicen de la boca hacia afuera. Claro. O sea, esos privilegios y se buscan claro. muchísimos, muchísimos otros que no se dicen. Eso, eso, son eso, legales, eso, es, puro, ¿no? ¿Eso es pura ¿no? política, de que, ah, no, que voy a renunciar. Eh, la pregunta, creo que fuiste tú, Raquel, o, o Aníbal Carrosario, que le formuló sobre si iban a, a renunciar a, a las exoneraciones. Sabemos que eso de exoneraciones siempre ha sido un dilema de que muchos claro. eh, diputados las cogen para venderlas, para hacer negocio, no para usos Bien. propios. Incluso aquí hay muchísimos vehículos que andan con exoneraciones, eh, incluso después tienen problemas, porque venden exoneraciones eh, por millones de pesos para traer carros de lujo artistas, a otros políticos, etcétera, etcétera. Pero es lamentable y qué bueno. Y, y de verdad que eh, reiteramos que nosotros, eh, que somos parte de la historia que se está haciendo aquí con, con los debates y, y desde ya le agradecemos primero a, a, a los primeros candidatos que vinieron al primer debate y a los que vienen el próximo jueves al debate, porque es una oportunidad del pueblo conocerlo. No importa el partido, eh, no importa si van aliados o no, en este caso... Eh, los que van como diputados van independientes porque cuando tú llegues ahí es tu conciencia, es tu, tu, tu, tu, tu propio per, personalidad, tus tu, tu propios valores como, como ente social los que van a, a, a esa curul de diputados a legislar. Entonces creo que es importantísimo el tema del debate y independientemente le damos gracias a Dios que esta producción ha, ha tomado la iniciativa. De hacer estos debates Y ojalá que otros lo emulen Y, y otras organizaciones eh, Los debates con los candidatos Principalmente a diputados Recuerdo que para eh, las elecciones De febrero De las alcaldías Tanto la Cámara de Comercio como la Universidad Católica Nordestana, hicieron Un, un debate con los candidatos A Alcaldes o alcaldesa Y nosotros estuvimos allí Y fue muy muy limitado, no fue quizás como de, debería hacerse, porque ellos lo que más que un debate fueron a presentar su propuesta, no hubo eh, la oportunidad como eh, se hacen los debates que se organizan, como el que estamos haciendo, donde se le puedan hacer, formular preguntas y que todos contesten de una forma concreta, pero eh, es importante que se sigan haciendo.